Buenas, buenas. Ahí se me si se escucha, si se ve, qué tal, cómo andan, cómo andan. ¿Se escucha bien, se ve bien? Sí, tenemos micrófono nuevo <ríe> eh, Estamos probando de hecho porque Queremos ver cómo funciona Así que esta es la prueba La prueba de fuego para el micrófono Así que Cuéntenme bien bien Si se escucha algo mal Si, si hay ruiditos y demás Porque eh, Todavía no sabemos exactamente cómo funciona en stream Bien Como siempre vamos a esperar unos 5 minutos, 10 máximo, a que se sume gente, vamos a esperar, ahí el Discord avisó, perfecto, bien, eh, creo que ya avisamos por todas las redes sociales y demás, así que solo queda esperar y, porque además quiero dar, tenemos bastantes anuncios hoy, bastantes anuncios. Pero bueno, como ya saben cómo funciona esto, esperamos unos minutos que se sume gente, pero si quieren hacer, ir haciendo preguntas, las pueden dejar ahí. Yo las voy a ir leyendo en el orden que me aparece y las voy a tratar de responder todo lo mejor que pueda. A ver, vamos a estar atentos acá, a esta parte. ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido una buena semana. Ya este es el último me Responde de febrero, pero tenemos uno solo más. O sea, ya la, la, el mes que viene empezamos con la programación habitual. Del DM Responde intercalado con los otros shows, que es el podcast y eh, la creación de mundos, que eventualmente se va a convertir en creando un juego de rol. <risa> ese es un gran desafío. Que, que todavía estoy viendo cómo, cómo acercarme a, a, esa, a ese monstruo. Pero suena divertido y. Eh, bueno, es un desafío grande y eso ya es súper interesante. Espero que cuando lleguemos ahí lo disfruten. <ríe> Creo que es la primera vez que veo Team Salazar antes que Team Chori. <ríe> a ver, déjenme mirar los anuncios. Los tengo anotados por acá. ¿Dónde están? Bien. Vamos a ir haciendo los anuncios. Seguramente después los repita y, y a medida que vayamos charlando. El primero es que llegamos a Spotify, finalmente es algo que venimos anunciando desde, desde el año pasado, pero bueno, eh, había que hacer edición de, de audio y demás, lo logramos. Ya está, todos todo los, los audios de Morita Explica Lore están en el Spotify, lo pueden encontrar como en la taberna de rol, y creo que también está la música que ya, ya le había subido, Max, eh, a, su, a su Spotify, pero bueno, lo pueden encontrar ahí. A medida que pase el tiempo vamos a ir trabajando Los demás shows que tenemos Y los vamos a ir subiendo todos a Spotify Por lo menos los podcasts, eventualmente la partida Estaría buenísimo, pero bueno Esos son, son trabajos de los que se encarga Max Bien Importante, esto ya lo venimos diciendo Para cualquier persona que nos viene Siguiendo la aventura, por lo menos en vivo El martes que viene no va a haber No, no vamos a jugar Así que vamos a tener que esperar Una semana más, de hecho el martes 2 no jugamos, el 9 sí y el, y el 16 también, pero el 23 tampoco jugamos. Este sábado va a haber un stream, vamos a hacer una colaboración con Cristecas que nos va a dirigir a nosotros. Vamos a estar jugando Luciana Bachillo, Ratas en las paredes. Va a estar buenísimo, tengo, tengo ganas de jugar. Hace un montón de tiempo que tengo ganas de ser jugador, así que genial. Si quieren verlo, cuando tengamos el link definitivo lo vamos a compartir por todos lados, pero ya estuvimos. Eh, compartiendo lo, lo nuestro Bien Súper, súper importante Esto, esto es súper importante Estamos llegando muy cerca de los 7000 Suscriptores en YouTube Y tenemos pensado Siempre, siempre celebramos Estas pequeñas metas eh, y, y Que para nosotros son enormes Con algún sorteo Y tenemos preparado algo lindo Para los 7000 Así que eh, estén atentos y si no se suscribieron, vayan a negarlo. <ríe> eh, y ahora algo más. Hay, hay dos cosas más que, que, que... Hay una que me olvidé contar. Desde de principio de mes, más o menos, anunciamos los Taberna Challenge. Que los compartimos por las redes sociales, pero no los dije en stream. Que van a ser desafíos súper variados de cosas relacionadas con los juegos de rol. El primer desafío que... Eh, Están las reglas, pero la consigna es bien simple. Es hacer el personaje más poderoso de D&D de, de quinta edición Los desafíos los vamos a poner en Discord y, y van a estar ahí Las personas que quieren participar van a tener que acceder al servidor y hacerlo por ahí Pero vamos a ir cambiando la, la consigna, sobre todo porque yo no quiero que sea solo sobre el personaje que... Hay un montón de cosas dentro del mundo de rol, que se yo, miniaturas, eh, dibujos, tableros Cualquiera de las manualidades que ya hicimos en los videos o eh, historias y demás que se pueden hacer y va a haber un desafío por mes, eh, un bueno, taberna challenge al mes. Así que si quieren participar, súmense al Discord y estén atentos al canal. Y eh, el último es, hoy, creo que hoy finalmente anunciamos, este. vamos a empezar con en abril el torneo de PvP de Day Day Quinta Edición. Hicimos uno el año pasado. Que lo estuvieron llevando a cabo los moderadores de, del canal y la verdad que la gente la pasó de fiesta. Estuvo buenísimo, hubo, hay un montón de historias y de memes adentro del server de Discord sobre eso. Pero esta vez decidimos streamearlo. Así que los domingos de abril a las 4 de la tarde, si no me equivoco, sería a las 4 de la tarde, vamos a streamear el torneo de PvP. No tengo ni idea cómo funciona el PvP. El árbitro va a ser Adria, que es uno de nuestros moderadores y, y yo voy a estar... Comentando sobre el evento, lo que se me ocurre en el momento, en el momento de, creo, creo que voy a tener a alguien acompañándome Pero eh, Si tienen ganas de, de participar o por lo menos de estar atentos También toda la información está en el servidor de Discord Creería que esos son todos los anuncios que tengo hoy sí. <ríe> Bien, ahora sí Vamos a empezar con el tema responde, para cualquier persona que llegó recién, estoy viendo ahí, muchos saludos, buenas, ¿cómo andan? Yo estoy bárbaro, espero que ustedes estén bien también. La idea de este stream, como siempre, es, ustedes hacen preguntas sobre juegos de rol o relacionadas con los juegos de rol, oh. estoy viendo películas, <ríe> preguntas sobre películas, háganlas, yo las voy a responder en el orden que me aparecen en el chat y vamos a ir comentando al respecto. Está buenísimo. A ver, <coughs> creo que esos son todos los anuncios, no me estoy olvidando de nada. No, pero son un montón y están buenísimas. Vamos. A ver. Killpass. En Day de Quinta Edición, ¿cómo se mediría el daño de un objeto que cae desde gran altura? ¿El daño que hace a la, al impactar algo o que se hace a sí mismo cuando choca contra el piso? Están las reglas de. De puntos de golpes para objetos, de, tiene resistencia a daño y esas cosas. Pero hay una regla de daño de caída que si no me equivoco son 3 de 6 cada 10 pies. Vamos a leerla rápidamente. Un uh, de 6 por cada 10 pies que cae. Si Eso sería de una persona que cae al suelo. Hasta un máximo de 20 de 6. Bastante daño. <ríe> 20 de 6 es mucho. Pero. ¿Cómo sería algo más pesado? Que caiga sobre otra persona. uff Bien. Voy a decir que es una piedra. Como para tener una buena base. Yo lo que haría a la piedra es agregarle. Eh, el daño de caída. Se lo agregaría al daño que hace golpeando. Y después... Depende del tamaño de la piedra, supongamos que es del tamaño, qué sé yo, de un auto pequeño, haría todavía más daño. Eh, incrementaría, incrementaría los de 6 a de 8 tal vez, como para, para modificar un poco el, el, el sistema de daño. Eh, y podría agregar algunos dados más. Eso suena bien. Si no, intentaría, intentaría hacer daño similar a lo que hacen las catapultas o el hechizo catapulto también. que Eso ayuda bastante a hacer estas comparaciones. Vaquero. En una campaña que juego, nos encontramos en a un genio. Y el deseo que pedí fue llegar con el líder de la organización mala. Y ahí se terminó la, la sesión con el teletransporte. ¿Debería tener miedo? Es posible. Las chances son... Lo que veo yo de que probablemente el, el malo de la partida está en su guarida o en su lugar. Y te vas a encontrar con él. Eh, te vas a encontrar con él probablemente mientras está haciendo cosas. ¿Qué pasó acá? No, está todo bien. y La chata donde que te lo encuentres, ¿no? De que te lo encuentres solo, tal vez en el baño, a lo Tywin Lanito. O en una reunión con su grupo de consejeros diciendo, mmm, ¿qué deberíamos hacer después? Y vos apareces en el medio de la mesa. Es no, peligroso. Vaquero, ¿qué películas recomiendas para poder narrar Carlos Tulu y conseguir inspiración? Bien. Para mí, la, la, la, la película más. Que más me ayudó a, a dirigir la llamada de Tulu Fue eh, In the Mouth of Madness Pero hay otras Esta es de eh, John Carpenter Mi director favorito También de él está La Cosa O The Thing y ahora mismo no me acuerdo otra. Pero esas dos son grandes películas que ponen a un, un investigadores o grupos de personas en situaciones extrañas. Porque la, las partidas de Tulu tienden a tener esta parte de investigación, de que los personajes no saben qué está pasando, hasta que se les revela la verdad: que es que el mundo era, el universo era mucho más complejo de lo que ellos esperaban o de lo que sabían. Con estas entidades eh, alienígenas tomando control de, de algunas personas desde otras dimensiones. Desde ese momento, la partida cambia un poco, digamos, porque ahí vas a tener que... Llegan los momentos de enfrentarse a estas cosas, ¿no? Hay una frase que, común que se dice que en la llamada de turo no hay combates. No hay combates al principio, porque es la parte de investigación a ver qué pasa. Pero llega un punto donde probablemente haya que defenderse de algo y ahí vas a los tiros. Y ahí la parte de, eh, de Thing en la peli y la cosa, lo, eso lo ejemplifica muy bien. Al principio están... No voy a spoiler. Gran película. Son viejas las películas, eh. Atentos a eso. Eh, pero bueno. Yo creo que ya hable bastante. In the of Madness es excelente. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Cuándo se anuncia... Vaquero, ¿cuándo se anunciará el proyecto Super Secreto? La verdad que no sé. Está, está en proceso. Es, Es un... Para las personas que no saben, hay un proyecto súper secreto que tenemos en la taberna que se está construyendo de a poco y eventualmente lo vamos a mostrar. Queremos que sea para este año en lo posible, más, a la mitad de año más tardar, pero bueno, también eh, hay una cantidad de cosas a, a solucionar antes de que, de que podamos mostrarlo y, y, o decir que es. Maquero, ¿te inspiraste en alguna película para tu campaña de Anurem? Hubo varias que me ayudaron, eso seguro, eh, Piratas del Caribe, cualquier película con, con viajes largos, no solo en barco, también me ayudaron mucho a, a dar esa sensación de que hay una historia que es, lo siga los jugadores, no importa dónde vayan. Que es algo que se puede lograr en, en una campaña de exploración en tierra, pero en el, el barco como que se tiende a repetir el paisaje un montón. Están en el mar Si bien cambia el clima, cambia eh, Tal vez hay una isla allá O algún continente allá Hay muchas escenas con el Con el mar Y una serie que me encanta Que está buenísima Que es Firefly Serie Firefly Que es sobre eh, Un grupo que tiene una nave De espacial, de transporte Y son medio contrabandistas, son, son, o sea, hacen trabajos y ayudan y, y hacen cosas, digamos. Es una, una gran serie, creo que solo tiene una temporada y una película Hubo problemas ahí para poder sacar la segunda, pero se las recomiendo, está buenísimo En cuanto a películas, no me acuerdo Lo que sí me acuerdo con Anurem era que yo tenía ganas de viajar, ¿no? Además, plena pandemia, estaba bueno salir un poco y dar vueltas por ahí eh, y me ayudó mucho, me ayudó mucho el decir: quiero que los personajes se suban a un barco y naveguen por el mundo, recorran de acá para allá. Eso está bueno. Veo mucho cariño en el chat, muchísimas gracias. Yurio Suricata, <ríe> qué grande. Ah, bueno, veo que hay gente que nos está escuchando. Gracias, ahí. Y Mollitas. <ríe> Chilito Vengador 97. ¿Recomiendas el PvP cuando los personajes tengan una disputa? ¿Cómo lo llevarías a cabo? <coughs> suele ser algo que se evita, sobre todo en grupos que son nuevos. No necesariamente nuevos jugando, sino como nuevos entre ellos, ¿no? como que son nuevos, eh, conociéndose todavía las dinámicas de grupo no están del todo fijas. Porque el PvP suele llevar a, a problemas internos de las personas suelen romper un poco con las dinámicas de grupos ya establecidas porque una de las personas pierde <ríe> y, o, y rara vez los personajes tienden a, a no ser letales con sus problemas o, o mientras tengan un punto de vida siguen peleando a veces cuando recibes un golpe fuerte podés decir bueno bueno ya está es que te, si, si esto es lo que va a hacer tenés razón yo no puedo pelear más no quiero pelear más algo así yo lo suelo evitar pero, en el grupo en el que estoy, considero que son todos capaces de reconocer que lo que están haciendo dentro del juego Solo se va a mantener en el juego y afuera, cuando en, nuestra, en nuestro círculo de amistad, va a estar todo bien Va a estar todo bien y, y van a saber reconocer, van a, seguramente, darse cuenta a ellos de que si esto no está abordando la historia O, o, o lo están haciendo solo porque se, se les lastimó el ego, de alguna manera se van a detener ellos mismos Así que Es un camino difícil de seguir El de, de habilitar el, el PvP Entre los jugadores El PvP, para cualquier que no sepa Es que los jugadores se combat, combatan Entre ellos dentro de la historia No hace falta, se pueden solucionar las cosas de otra manera Sobre todo en un grupo que tiene un objetivo en común Nota 122 Ideas sobre cómo llevar una campaña de mundo abierto con un mapa grande y total libertad de acción para los jugadores Yo le meto mucha Impro, ¿algún consejo particular? Hicimos un video de Sandbox, un taller, está en nuestro canal Pero para mí la, la situación es que está buenísimo, vas a tener que improvisar un montón y vas a tener que llevar todo Lo que sí, toma muchas notas porque eventualmente se empiezan a conectar puntos, por lo menos a, a nivel historia lo que sí me gusta hacer a mí. En, en, o lo que me gustaba hacer a mí cuando hacía aventuras de ese estilo. Era al menos preparar. mínimamente. lo que hay alrededor de donde están los jugadores. No sé yo, allá hay un bosque, allá hay, una, allá hay una aldea. Atrás hay un castillo abandonado. Y para allá está la mansión de una familia. Entonces. Preparar eso, así, de esas palabras, yo ya tenía algo para respaldarme en la improvisación. Porque. La idea de preparar la aventura no se trata de tener anotado todo y que todo lo que vos ya tenés preparado, ya, ya escribiste, va a, va a pasar. No, la idea de preparar la aventura es que vos tengas recursos a la hora de improvisar. Es mucho más fácil improvisar si sabes que allá está la mansión, que allá atrás es el castillo abandonado. Entonces, si los jugadores te dicen, quiero ir para allá, hay un castillo abandonado. Después, ellos dicen, un castillo abandonado. Y las preguntas empiezan a surgir, y es donde vos improvisás con la base de que sabes que está el castillo abandonado, empezás a construir. ¿Quién es el dueño del castillo? El tío que vivía en la casa de estos. Bueno, ¿qué le pasó? Se murió en circunstancias sospechosas. Ahí ya los jugadores pueden ir a investigar algo. Y de a poco vas llevando así. Mi, mi, mi consejo son esos dos. anotar anota cosas, anotar pequeñas... Eh, información importante que vos le das a los jugadores, sobre todo cuando improvisás, y... Estate atento a las cosas que rodean a los jugadores Tarkan 268 Una pregunta Tengo dos jugadores en mesa que se llevan, demasiada, se llevan demasiada atención en el momento de rolear Y no dejan espacio a los otros dos jugadores ¿Cómo hago para que los cuatro tengan más o menos la misma oportunidad de rolear? Bien Este es un... Es una situación común, ¿Sí? Lo primero que puedes hacer, lo primero que te recomiendo hacer es hablar con los otros dos jugadores. Los jugadores que tienden, tienden a acaparar el lugar, el, el, el spotlight, la, la luz del escenario. Y decirles, chicos, yo sé que ustedes rolean y le ponen mucho, muchas ganas. Yo sé que les encanta y se dejan llevar. Pero siento esto, siento que los demás no tienen tanto lugar. Así que tal vez podrían incluirlos en el rol o... Bajar un poquito Ustedes para que ellos tengan espacio Porque Esto es un poco las dinámicas del grupo Hay gente más tímida Hay gente que, que tarda un poco más en, en enganchar la onda Y seguir el flujo de la aventura y demás A mí me pasó, yo en las primeras partidas No hablaba, no, no, no hablaba porque no sabía cómo, cómo era el juego, no entendía qué estaba pasando Tiraba los dados Después Lo que trataría de hacer es Preparar Role, o sea, eh, situaciones en las que haya que rolear, dirigida a las otras dos personas. No hace falta que sea toda una campaña en la que ellos dos sean los protagonistas, pero sí NPCs que tengan interés en hablar con ellos dos o obtener información de ellos dos, como para que haya unas preguntas y respuestas en las que los otros puedan, o no puedan o no haya, no hace, no hace falta que intervengan. Esa sería la idea, y, y, y de nuevo. Ahí veo que vos sos un DM nuevo eh, Tranquilo, eh Sin problemas Esto eventualmente se va a solucionar De alguna manera, todos van a encontrar su Lugar en el grupo y van a poder Jugar Pero por ahora Con esto debería ser suficiente Charlar con ellos, tratar de darle a los chicos Que, al grupo, a la parte del grupo Que está medio con poco espacio, darle espacio a, Para ellos Y después con el tiempo, cuando vos tires algo al grupo, ellos van a poder tener opinión al respecto O van a poder aprender a responder <ríe> Alex24 Y un número más ¿Crees que se pueda hacer la historia de un paladín outbreaker, pero en lugar de ser malo es paladín anciano Y que dejó de creer en todo? Me encanta la idea, está buenísima está buenísima. Se dio cuenta que todo, todas subieron una farsa y dijo, fue. Sí, sí, está buenísima la idea. De hecho, leí hace un tiempo una historia de un paladín. También rompe juramentos. Pero empezó como paladín malo. Rompió juramento y se volvió un paladín bueno. Hizo a la inversa el camino. Genial, genial. Ahora digamos, o sea, tenía todo el, el, el trasfondo de ser malo y estar entre las filas de los, de los enemigos. Y se pasó a los buenos. Y quiere caerle bien a esta gente. Esa la del paladín viejo, me encanta Está buenísima, siento que es una persona Súper cascarrabia, súper Súper enojona que no Que no va a tolerar ninguna estupidez de nadie Porque ya se bancó años de mentiras Yurio Surikata Pregunta, en Day 5 quinta edición Leo, ¿Cómo manejas o cómo harías Cuando a los monjes se les ocurre hacer movimientos De artes marciales reales? Hey, Razu, Crónicas de Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda ese rey? Gracias, gracias chicos. Eh, para las personas que recién llegaron, el stream de los miércoles, este particular, es el de Me Responde. Charla La gente hace preguntas de rol, o charlamos de rol, y yo las voy respondiendo. Así que, si tienen ganas, están ahí. Sigamos. ¿Cómo harías o cómo manejarías.? Vamos a leerla bien. Yurio Suricata. Pregunta: en Day de quinta edición. ¿Cómo manejas o harías que los a cuando a los monjes se les ocurra hacer movimientos de artes marciales, tipo ya de fracturas o, art o articulaciones, golpes en la nariz? ¿Me complica saber qué beneficios o qué dados pedirles? Están en las reglas, si no están en las reglas de... Ahora no recuerdo qué parte de las reglas están, pero si no están en las reglas de combate del manual de jugador, también en Sanatar hay otras reglas. O el manual del DM, pero está la parte de agarrar gente. Ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar. Porque, eh, si bien, digamos, lo que hacen los monjes esto, que como vos bien decís, es que agar agarran por el cuello a la persona, la agarran el brazo, la regla es la misma para, para todo. Vos podés usar el, el, el mismo sistema sin problemas. Ya lo vamos a agarrar. En cuanto a golpes y las nariz, golpes dirigidos, ¿qué intención no tiene, no tiene esta parte? Pero es muy buena para hacerla si querés hacer. De hecho, cuando los monjes ganan este el puño aturdidor creo que se llama, que cuando pegan tiene que hacer el objetivo una tirada de salvación o quedar estuneado un turno si no me equivoco. Eh, ¿Dónde estamos? Combate. Acá está. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me vale la, la cosa de combate? Quiero le dar regla bien. A ver. A ver si acá está. Pum pum pum, esto se puede cerrar. No me está abriendo la regla de combate. Bien. Vamos de nuevo. A ver si algo me lee las reglas. Bien. Uy, por favor. Estoy seguro que es una tirada enfrentada, además, ¿no? Eh... Segundito, voy a estar, estoy, quiero leerlo rápido, así no... Así no... No leerlo, pero... La idea es que... En el momento que vos lo agarrás, haces esta maniobra de combate... Eh, si no me equivoco, es una tirada enfrentada de atletismo contra... Las croceas, no estoy seguro, ahora no me acuerdo de la regla, pero... Lo que vas a conseguir es que el objetivo... Consiga la condición de agarrado, que es, le reduce la, la velocidad a cero. Y no me acuerdo qué más. Pero están estas cosas, están en, en el manual. No puede ser que no lo encuentre. Estoy totalmente sorprendido de que no lo encuentre. A ver acá. A ver, vamos a empezar rápidamente. Ok, hay muchas reglas caseras. Bueno... Te debo específicamente la regla de grappling porque no me lo acuerdo Si alguien se la acuerda en el chat, por favor, tírela Pero la idea es esa es, le, Va a ganar la condición de agarrado Y va a reducir la velocidad a cero Y las otras partes que tenga de la condición En cuanto a los golpes dirigidos, está un poco más difícil Porque no solo D&D no tiene golpes dirigidos Sino que la vida de los personajes es una barrita como videojuegos Ahí ya vas a tener que ver Porque no todos los golpes tienen efectos especiales Porque si, si viene un golpe en la nariz puede ser molesto En D&D no tiene ese efecto por ahí yo haría que el golpe en la nariz o, o golpes a lugares específicos sea el puñatoridor. A ver, nota 122. ¿Cómo hacer para que los jugadores se animen a rolear más a sus personajes y pierdan la timidez? A, a, tenemos varios videos sobre esto, así que lo primero que te recomiendo si querés, con, con buena onda, le podés eh, comentar a tu, a tu grupo que tenemos estos videos, son casi, son casi todos los talleres. Pero... Lo que suele pasar es que... se Sientan a, a jugar personas, ¿no? Y la timidez es muy común <risa> Muy común Lo que, lo que yo suelo recomendar Cuando llega esta pregunta es que Vos, vos roles, Exageres y hables Y expliques todo De una manera muy divertida muy, que, muy cómoda, que vos te expreses Con total libertad Para que les muestres a ellos A, a tu grupo Que se puede jugar sin problemas Que la van a pasar bien y eventualmente ellos van a ver que si vos estás así de cómodo, ellos también pueden hacerlo Y es algo que van a lograr De nuevo, es, esto es medio personal y, y va en cada persona lograr esto, pero es de a poco Y tal vez lo que les pasa es que no conozcan mucho a su personaje Que puede ser, sobre todo al principio Así que lo que te recomiendo es pedirle los backgrounds, pedirle las historias previas Y no solo pedírselas como tarea, puedes sentarte con esta persona y ayudarla Decirle, bueno, tu personaje qué era, era un guardia de ciudad, bueno ¿Qué hacía en la de ciudad? ¿Cómo era? ¿Con quién hablaba? ¿Dónde vivía? ¿Cuál es su trabajo más común? Y armar un personaje un poco más construido para que la persona tenga un pasado al cual recurrir si tiene que tomar una decisión. <coughs> Vaquero, ¿te gusta Marvel o alguna de la taberna le gusta? Si es así, ¿a, a quién? Y, a, y si te gusta a ti, ¿viste WandaVision? ¿Qué opinas? Eh, me gusta Marvel. Leí muy, muy pocos cómics de Marvel Lu es, medio, es, medio, es la fanática Ella lleva la, El registro de, de cuándo sale cada cosa Las películas eh, estuvieron bien Me gustaron Yo no soy súper, súper fanático Lo que más me gustó de Marvel, lo que sí me encantó de Marvel Fue Spider-Verse no, Toda la saga de, de Marvel Del multiverso no le llega ni a los talones A lo que fue Spider-Verse A mí me encantó, fue impresionante Y espero que hagan más tanto visual como sonoramente fue una experiencia increíble Las horas sí, una historia con una línea que se siguió, que fue para todos lados y volvió Conectaba películas con series, qué sé yo, pero Spider fue impresionante eh, No vi WandaVision todavía, es algo que de hecho le, con Bachi le demos al grupo porque el resto ya lo vio y quiero hablar de eso Ya lo vamos a ver <risa> Vaquero, el otro día estaba viendo Frozen 1 y 2 en Maratón y me llegó una epifanía. Era de él es perfecta para una aventura. Ah, la, eh, para una aventura de de tiene mapas, cultura incluso en el PC. ¿Qué opinas de así? Sí, el pueblito. Yo también lo pensé. Además, la... me encanta la arquitectura que le hicieron. Está... Son re lindas las casitas y, y cómo está. Vos, ves? cuando muestran el pueblo entero, que ves el valle, se ve bien todo. Sí, sí, buena idea. Chirito Vengador 97. ¿Qué piensas del Colegio de la Creación y Rune Knight de talla? A ver. No leí talla todavía. Vi muy, muy pocas cosas por arriba porque era lo que los jugadores querían... ¿Qué que querían jugar? Ajá. Ah, este es un bardo que craftea. ¿Sabes que Me preguntaron hace un tiempo qué me gustaría crear y estaba pensando como que... Una clase para enanos o algo por el estilo que se dedique a, a la creación de cosas. O sea, similar... Eh, mira La canción de la creación. Y creas un objeto no mágico de tu elección. De un objeto no ocupado. Ah, y podés animarlo. Podés crear un muñeco y que baile. Está buenísimo. Suena súper divertido. Suena súper divertido. Además... Estás jugando esto con un bardo, tenés millones de usos. Millones de usos. Esto suena, suena sumamente divertido. Y el otro era. El Rune Knight. El Rune Knight. Vamos a ver. Para guerrero, porque si a alguno le faltan, son al guerrero. Ajá, tiene runas. Bien. Oh, ajá. ¿Puedes? Ah, podés ponerle runas a tus objetos Esto me hace acordar del Diablo 2 en aquel momento Se usaban runas para los objetos Mira, Suena interesante, no les voy a mentir Suena a alguien que Como que no necesitas mucho de las cosas alrededor Como vos te haces tus propias runas Le pones tu propia runa a tu propio objeto A ver, voy a leer una runa al azar La de las nubes Dice Tenés ventaja con juego de manos Y las tiradas de mentir Con carisma Y cuando una criatura que vos puedas ver A 30 pies Es golpeada por un ataque Podés usar tu reacción Para invocar la runa de las nubes Y elegir una criatura diferente a esa Dentro del rango La criatura se convierte en el objetivo del ataque Usando la misma tirada algo que a los jugadores les encantaría. Está re bueno esto. Está re bueno porque no hace falta acercar hasta el más malo para pegar. Puedes pegarle al minion y que el ataque vaya al malo. Creo. Si es así como estoy leyendo. Es la primera vez que la leo. Suena re interesante. Me gustan. <ríe> Voy a decir que están buenísimos. Suenan divertidos. Vaquero. ¿Qué forma de inspiración barrica interesante has visto aparte de cantar y animar? Eh, había un... Había un... Una vez Bachi jugó un bardo, no me acuerdo dónde, que era... Eh, bailaba y tenía como cascabeles en las manos y, y terminaba los movimientos y hacía el ruidito, eso estaba bueno. Vi una vez un... un portaestandarte de batalla que cargaba la batalla, los gritos. No, no, no era artístico, era más bien eh, osado. Tipo. Eh, iba con el estandarte y en la punta del estandarte tenía como una... Una, un filo, así que lo usaba de lanza. Iba con el estandarte de grupo para todos lados. Y, y tenía como esta idea de que si el estandarte está en pie, el grupo está en pie o algo por el estilo, y, y así inspiraba a su grupo. Estaba buenísimo. Vaquero. ¿Has dado inspiración o en qué te basas para darla? ¿Recuerdas algún momento épico de inspiración? <ríe> Soy muy malo dando inspiración, porque me olvido que existe esa regla. Me vas baso principalmente en si... Lo que hacen los jugadores me sorprende muchísimo. Si me hace reír un montón o si me lo reclaman. <ríe> si me lo reclaman suena, suena muy bueno Porque si bien podrían reclamarlo en todo momento, eh, lo pueden ver en, en nuestras partidas en Twitch. Luciana, Bachi y Max lo reclaman cuando Cuando pasa algo genial. No lo, reclaman, no lo reclaman cuando hay una tirada o alguna conversación al azar. No, lo reclaman cuando pasa algo de verdad copado. Así que eh, son esos tres de mis factores. Dependo bastante, de, de hecho, de que me lo hagan recordar, porque yo me lo olvido. <ríe> Alex24. Me ofrecen unirme a una campaña, solo que ya llevan avanzados y ya son nivel 11. Solo quiero jugar con una clase con la que nunca he jugado. ¿Debería jugar con la clase que no he jugado o debería usar esa clase por primera vez en una campaña de niveles bajos? Es una oportunidad bastante copada, bastante única empezar en nivel 11. <ríe> Como para dejarlo ahí afuera Crear un personaje nivel 11 toma un rato Sobre todo si estás pensando en usar magia O alguna de las subclases estas Que agregan muchas cosas al personaje Cuando vos creas el personaje este Lo que te va a pasar es Probablemente no No, no consigas la experiencia de los niveles bajos como, como jugador me estoy refiriendo ¿no? Porque una vez que ya Empezás siendo poderoso Es diferente a empezar no siéndolo Tienes una espada corta y un escudo Y cada tanto tirás un hechizo En nivel 11 tenés Probablemente una espada mágica Un escudo que flota Y tirás un montón de magia Y tienes un montón de habilidades si, si lo que vos buscás es rolear la clase Para mí la, la mejor experiencia va a ser en niveles bajos a nivel 11 podés hacer un montón de cosas, además con multiclases y todas esas cosas. <ríe> Señor Debbie, quinta decisión. ¿Es correcto asignar CR a las Dungeons en el mapa o CR a los Dungeons que debería depender el nivel de los jugadores? No está mal, ¿eh? No está mal. No sé si, o sea, para mí no es una cuestión de correcto o e incorrecto, es una buena idea, de hecho. Porque la idea del CR es que te ayude a vos a calcular la dificultad. Habría que ver cómo se calcula la CR del dungeon entera. Porque probablemente tenga que tener en cuenta la CR de los jugadores de los monstruos. Y tal vez complicaciones, trampas, obstáculos que tengan. Como para que vos sepas, digamos, cuál sería el real peligro para los jugadores. Y si ya pueden meterse ahí o no. Pero no es mala idea. Sobre todo, digamos, si ellos consiguen información algún explorador o alguna persona que se, ya se mandó a explorar esa parte o a, o a recorrer esos pasadizos probablemente vas a vas a poder darle información en base al CR a los jugadores más allá de las criaturas que haya, ¿no? Pero está bueno, me gusta la idea no sé cómo hacerlo porque suena complicado ya, asignar, asignarle CR a los monstruos es molesto para mí pero en ya está buena la idea vaquero, ¿cómo adaptarías el COVID y la pandemia en aventura de ID? no chicos aprovechen que Pueden, pueden crear otro mundo, pueden sufrir otras cosas, tipo ataques de gigantes. Eh, pero no hace falta. Eh, hay. hay. hay muchas. Si no me equivoco, hay un par de historias sobre enfermedades y, y epidemias o pandemias de, de. está la de la magia, no me acuerdo cómo se llama. Luciana se acuerda. La, la plaga de hechizos. Está la plaga de hechizos, que era. no se podía hacer magia y era todo desastroso. Eh, y, hay, y hubo otras plagas Pero Suena bastante complicado en David Vaquero sigue ¿Y cómo serían la llamada de Tulu? ¿Sería más o menos lo que está sucediendo ahora? <ríe> sería oh, bueno no. ¿Cómo saldrían a investigar las personas? ¿no? cómo Se arriesgarían a muchas más cosas De las que están haciendo eh, Tal vez podrían ser Personas que investigan El, el progreso del virus O el origen Tal vez descubren que el, el origen del virus no fue el que se conoce, sino es otra cosa de otro lado. Pero también sería... El problema con estas cosas es que vos le quitarías importancia a el, al asunto. Y no está bueno hacer eso. Es, es algo que está sucediendo y es un bajón. Y no hay que tratar de desmerecerlo para nada. Hay que, hay que promover que la gente se cuide, que ande comer barbijos, que se lave las manos, etc. <coughs> fénix 9313 Buenas señor DM Tengo una duda con respecto a jugar rol en línea Y es, si quisiera dar un objeto en forma Física, como el rol presencial y las cartas ¿Cómo se hiciese? Está difícil, está re difícil Pero lo mejor que podés hacer, que se me ocurre Ahora por ejemplo con rol 20, es Mostrar el objeto en una imagen Y dárselo al jugador Vos se lo podés asignar a rol 20 eh, Sin problemas Y lo va a tener Va a ser eso Tal vez vas a poder modificar el token del personaje agregando el objeto a la imagen para que se pueda ver. Pero más que eso está difícil. Más que, que entregarles imágenes a los jugadores está difícil. ¿Qué libros tienes en las estanterías? ¿Nos puedes mostrar algunos curiosos? ¿O harían un room tour o setup por las cosas de rol que tienen? Eh, a ver. Esta parte de acá... Son todos manuales Acá arriba tengo miniaturas, mis dados y chucherías Acá hay una estatua de Tulo que me hizo mi hermana Este es un dibujo que, que me compré en una, una, un evento que había acá en Rosario Y acá sí hay como variedad de libros Ahora que estoy viendo está el asesino de, La saga del Asesino de Reyes Que es El Hombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio De Patrick Rothfuss Muy, muy lindos libros, se los recomiendo Está, tengo Lovecraft, eh, Po, Asimov. Mmm, ¿Qué más hay? Estoy, ahora estoy leyendo el Cryptonomicon, que es un libro gigante, así de grande, eh, que está buenísimo, es re difícil, además... Está como considerado Como la novela de culto Para los hackers y desarrolladores Si alguno del chat la conoce El libro está buenísimo Se lo súper recomiendo Es difícil de leer por partes Pero está re bien El libro está re bien ¿Y qué más? A ver Y hay algo de Alcatena también ahí Que eran dibujante Sigamos y para el tema del room, del tour, estaría bueno. Por ahora no, no hay un gran espacio, ahora estoy en mi living. Pero cuando en el futuro nos vamos a mudar, probablemente hagamos eh, vamos a tratar de hacer la parte del stream y del rol un poco más dedicada. Chinito Vengador 97, ¿te gustaría dirigir partidas de One Shot con suscriptores? Sí, estaría re bueno. La verdad que hoy por hoy la, el, el obstáculo principal es la agenda. No solo es la grabación y edición de los videos, también la parte de los streams. Y, y ahora obviamente vamos a agregar las colaboraciones, más, más todos lo, los sucesos futuros. Es algo que siempre digo que va a suceder en un futuro, espero poder lograrlo. Estamos de hecho trabajando para, para que eso sea posible. <risa> Vaquero. ¿Habrán más videos de historias de la taberna de ser así? ¿Cuándo crees que volverán? Para las personas que, que nos miren... Como ya mencioné en los anuncios al principio, tenemos el servidor de Discord y hay dos canales de historias de la taberna. Creo que ahora hay tres videos, los tres videos que hay son historias que sacamos de ahí, la gente las comparte. Son situaciones que sucedieron en el rol eh, con sus personajes si son divertidas o tristes y demás. De ahí hicimos los videos. También tenemos el historia de terror, que es nuevo, que cumple otra función, que es contar situaciones malas que tuvieron... En una mesa. Así que si alguien está interesado en participar y, y tuvo alguna situación compleja o, o no sé, que hubiera sido mejor evitar, puede pasar al Discord y compartirla. Los videos sobre la historia de Taberna van, van a volver cada tanto, porque no, no, suelen ser videos que no programamos, sino vemos el canal y decimos, che, hay, como, hay muchas historias nuevas, podríamos hacer un video, las leemos, vemos y salen. <coughs> Alex24, consejos para un DM con jugadores novatos. El, el, el mejor consejo que, que tengo es que... Primero, cuando ellos hagan sus personajes... Imprimiles en una hoja las reglas que necesitan usar. Así ellos no tienen que preguntarte a vos... Ni nadie tiene que buscar ningún manual. No, ellos las tienen tienen un machete con todas las reglas de las, de las cosas que usan. Y lo otro es que cuando te digan voy a hacer esto... Que lean la regla o el hechizo o la habilidad Si te dicen, voy a, lanzar, voy a lanzarle misil mágico Bien, Pedile que te lea el nombre, el alcance, el efecto entero Así todos aprenden cómo funciona todo el tiempo Y el conocimiento se va a repartir de una manera equitativa Y todos van a aprender eh, las reglas y la mecánica más rápido <coughs> Veo que están charlando ahí, está buenísimo Voy a, voy a seguir buscando preguntas, pero si no, me, me detengo en el chat. Yuri Surikata. Pregunta. En Day Day Quinta Edición... Ah, esto ya lo respondí. <risa> ah, no me pasa nada. Cerca de 20. Top 5 sistemas de rol o aventuras publicadas. Bien. Gracias. Vamos a hablar de otros juegos. <risa> Vampiro Quinta Edición me parece que está excelente. Todavía no lo leí. Eh, perdón, todavía no lo jugué, lo leí, pero me parece que hicieron excelentes, excelentes cosas por el sistema de juego. Ahora es mucho más amigable y está más enraizado en el juego. Algo que me gustó que cambió fue que antes, en Vampiro 20 Aniversario, como se conoce ahora, tenías puntos de sangre, o el vampiro tenía como un, un, una reserva de sangre adentro que iba gastando a medida que hacía cosas. Y eso nunca me sonó a vampiro. Ahora eso todo se cambió por hambre. El vampiro tiene hambre y tienta a la bestia interior para usar el hambre, para usar sus poderes. Y de eso se trata vampiro, de, de, de este juego entre la bestia y el vampiro. Así que está ahí. Otro sistema que me gusta mucho es eh, Day de quinta edición, creo que lo logró, creo que lo logró hacer un sistema de 20 Fácil, rápido, entendible, sin complicaciones. Con esto de la ventaja, desventaja, competencia o no, lo, creo que es un sistema muy lindo. Hay, Bueno, PBTA logró que mucha gente encuentre su lugar en los juegos de rol, que me parece genial. Es un sistema más dedicado a lo narrativo, con... Con mucha facilidad de hacer cosas con él. Hay juegos enteros que están basados en ese sistema. De Power the Apocalypse. La verdad que eh, ahí saco sombrero. Eso, eso es lo que hay que lograr. Quiero decir la llamada de Tulu, pero por fan. El de 100. Pero por fan. Pero es un sistema complicado. Es un sistema difícil. Eh, yo, yo por porque me gusta el juego. Otro sistema que siempre me gustó fue el de Séptimo Mar y Leyenda de los Cinco Anillos en aquel momento. Que era tirar y guardar. Por ejemplo, vos tirabas. 3 guardados. Agarrabas 3 dados de 10. Tirabas los 3 y guardabas 2. O sea, agarrabas de, de los que tiraste esos 2. sumás y esa era tu tirada. Siempre me gustó eso. No sé por qué. Estaba, estaba interesante. Como podías agarrar, que yo, 10 dados, pero era guarda 1. Entonces tenía que agarrarse el mejor dado. Y ahí los dados explotaban y qué sé yo. Eso estaba bueno. Eh, creo que ahí dije 5. Estoy pensando en otro juego de rol Paranoia. Tiene un sistema bien, bien simple, que está genial, por lo menos la última edición. Cyberpunk tiene un gran sistema para el combate con, con pistolas. Se lo super recomiendo a cualquier interesado en un juego así con pistolas. Cyberpunk eh, 2020, no me acuerdo. Del Cyberpunk Red no lo he leído todavía. Creo que dije más. Y no los dije en orden. <ríe> Perdón. Vaquero. Lion, ¿tienes alguna historia de terror en el rol? Que podría ir en el canal de historias de terror De ser así, nos cuentas alguna Sabes que cuando creé el canal Me puse a pensar cuáles tengo yo Y hay un par Pero las tengo que escribir, no me voy a poner a contar ahora Quiero responder las preguntas, pero sí Voy a, voy a, voy a tratar de escribir algunas Y, y qué pasó o cómo, o cómo Las resolví, porque al principio Una se equivoca Y las voy a compartir en el canal de Discord Vaquero, ¿Por qué los palines son tan poderosos? <risa> Porque hacen todo. Todo lo que hay en D&D lo pueden hacer. Y si no quieren hacerlo, lo transforman en Divine Smite. <risa> Ahí veo el rey. Grande. Gracias a todas por los saludos el rey. Muchísimas gracias. Eh, no hay... A ver, otra pregunta. Creo que acá. Espero, espero que sea... Si, hasta... si me salte alguien avísenme. Vaquero de nuevo. ¿Por qué no permiten Bolo en los torneos PvP? ¿Tú crees que los Asimar son muy fuertes? ¿Cómo regalarías a un Tritón? <risa> las reglas del torneo las escribió Adria. Si bien me consultó todo lo que él dijo, yo lo acaté. Él, él, él tiene más experiencia en esto. Hizo el torneo anterior. Así que si él dijo, che, Bolo no me convence. Bueno, listo, lo descartamos. Este va a ser el primer torneo PvP que vamos a streamear. Así que queremos tratar de prevenir problemas o, o situaciones que no, sa no sabríamos cómo... Resolver. Así que vamos a trabajar mucho con lo que ya sabemos que funciona. ¿Crees que los Asimar son muy fuertes? ¿Cómo realidad es un Tritón? Asimars. Ah, los Asimar son los... Oh, tiene tanta raza de ID que ya... Me perdí. <ríe> Estos es los estuve leyendo. A mí no me parecen extremadamente poderosos. Sí, está buenísima la, la idea del Asimar, que es... Eh... Esta criatura que, que está en, en, en un cielo y bajó a la tierra y ahora está ahí entre ellos. A mí me parecen geniales. Es un buen. Buena buena raza para, para rolear. ¿Y los tritones? No sé. ¿Cómo rolearía un tritón? Siento que me falta como más contexto, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cómo creció? ¿Qué le interesa? Eh. Así. Eh, como lo primero que me sale creo que sería alguien gracioso y estúpido. Pero es, es, suele ser mi personaje default. <risa> Slot 1168. ¿Cómo manejarías un player que tenga un personaje que haya sido un dios? Perdió su unidad por una razón X y su meta es volver a tener todo su poder. Buah. Bueno. Está bueno que tenga un objetivo y que quiera perseguirlo. Pero creo que lo que lo importante para esta persona es reconocer que ya no es un dios. Y si bien tiene un camino posible para volver a hacerlo. Hay que aprender de, de la situación en la que está. Lo que se me ocurre... O sea, lo que estoy pensando ahora que esta persona puede ser muy muy egocéntrica y muy centrada en sí mismo. Y muy absorbida por la codicia de recuperar su poder. Tal vez yo estoy equivocado. Y si... si si es esta persona así, tal vez le falta una lección de humildad, una lección de algo donde reconozca que está en otra situación ahora, que es otra persona. ¿Dónde vi este, este, esta explicación? ¿O una historia así similar? Yo trataría de... O sea, si bien seguí la aventura, aprovechá esto y... y en la aventura que estás jugando, sembrá pequeñas pistas de gente que lo traicionó, cam el camino que tiene que seguir y cosas así, para que él se mantenga dentro de la historia y desarrolle su personaje a la vez. Eh, ¿Dónde estamos? Alex24. ¿Qué opinas de las personas que tengan un rol en campañas? Por ejemplo, a mí me tienta el rol de combatiente a melee, pero siempre uso clases como Fighter, Rarro, Paladín y los demás, clases marciales. Y tengo un amigo que tiene el rol de support por todas las clases que elige. Se trata de jugar lo que ustedes tienen ganas y la pasan mejor, más todavía, si ustedes ya mismo se separan estas clases. Tal vez en algún momento les dé ganas de explorar otra cosa y tirar magia, pero si no, y ustedes la están pasando bien, no, no hay nada que cambiar. Vaquero. ¿Tienes abiertos los manuales de D, &D mientras haces los directos? De ser así, ¿cuántos tienes abiertos? No, los manuales están ahí guardados. Rara vez los agarro para el directo porque es más fácil googlear que buscar la hoja o el índice y demás. Eh, de, de, el libro está realmente lindo, está buenísimo tenerlo. Es más fácil leer en el libro, pero cuando tenés que buscar algo rápido, el Google está ahí a la mano. don Tulio. ¿Emocionado por el torneo? Sí, tengo muchas expectativas Yo voy a, voy a cumplir un papel dentro del torneo Ya lo creo que voy a estar ahí comentando eh, Y estaría buenísimo Ahí está, ahí veo lo del grapple Voy agar agarrar, gracias, gracias a toda la oportunidad de responderlo Yo no me he acordado Volverán los de la taberna, responde Sí, eh, son... queremos que este año Aparezca un, un par más eh, pero también, digamos, hay que acomodar la agenda. Todavía la, la, la, la agenda del año del, del grupo entero no se acomodó de todo, no se sentó. Pero cuando esté bien hecha y, y tengamos cosas para compartir, seguro, a ver, está me responde. Nacho Galor. O sea que para que se sientan cómodos, tengo que ponerme cómodo yo. ¿Cómo desnudarme? Agarrar, ¿Cómo desnudarme? ¿Cómo No, la idea es que vos te mostrás... Cómodo, demostrás que te gusta jugar rol, les, le, le, les explicas a, a ellos lo mucho que, que disfrutás jugar rol. Y la idea es que ellos vean que bueno, si vos estás así de, de bien y la estás pasando de fiesta, ellos también probablemente lo puedan hacer. Es, es, es realmente demostrar el cariño que vos le tenés al juego y cuántas ganas que tenés de compartírselo a ellos. Ahí veo todavía hay hace tanto tiempo. Alex24, en caso de una sexta edición, qué clases le darías una mejora? Es que lo de la sexta edición cada tanto... De hecho se está volviendo bastante recurrente. ¿Qué clase le daría una mejora? Creo que... ahí me gustaría un poco que... Eh, no me estoy acordando ahora de todas las subclases, pero... Como que la parte del monje está muy centrada en la parte marcial. Y creo que hay mucho espacio para hacer la parte de... De meditación y responsabilidad, o de disciplina, no, sé, no tanto lo marcial, sino más bien lo filosófico del monje creo que se podría hacer algo interesante por ese lado pero tal vez me estoy olvidando en esa clase digamos vaquero <ríe> si un PJ tiene un estilo de combate de dos armas, y el dote de dos armas, pierde un brazo automáticamente pierde esas cosas, o tú le dejarías cambiárselas Eh, <coughs> yo no creo que se las quitaría para nada. Eh, tampoco le daría la opción de cambiarlas. Eh, por, por más que suene mal o, o suene agresivo, el personaje tal vez agarré esa dote a nivel 3, ponele. Y yo a nivel 12 le cortaron el brazo durante todos esos niveles. Él fue un combatiente épico y. Y cuando suceda esto y tenga este brazo menos, él se va a acordar todas las hazañas que hizo con su. su con sus dos manos y su combate a dos armas. Y ahora tiene un obstáculo mucho más grande que superar. Pero la experiencia que tuvo con eso no se le olvida. No se olvida cómo manejar un hacha con las dos manos. Es algo que, que, que ya sabe hacer. Estuvo 8 niveles, 12 niveles. Con ese hacha. Yo no, no, no se lo cambiaría. Ni no haría que lo pierda. Lo va a tener. Tal vez no se aplique en todas las situaciones que se puede aplicar. Como el resto de sus cosas. Pero bueno, también es así. A ver. Alfredes. Oye, tengo una pregunta muy grande. Hay veces que mi mesa no pone tanto entusiasmo como yo. Y a veces ya perdí esa emoción. ¿Algún consejo? Bueno, mucho está en la parte esta de que también la pasan. También podés charlar con ellos. Podés ir y preguntarles. Que. cómo la están pasando. ¿Qué tal les gusta lo que hicieron, no les gustó, qué no le gustó. Pedir, pedir feedback y, y decirles en algún punto. Chicos, siento como que no están tan enganchados. ¿Qué pasó? Capaz que hay que reducir un poco la, las veces que se juega. O cambiar algo mínimo. Pero lo importante es que vos tengas esa información, que vos sepas qué es lo que le está pasando al grupo. Porque tal vez no, no está entusiasmado y, y es porque, qué sé yo, la, la herramienta a la que están usando para jugar no les gusta. O le funciona mal el internet a alguien. Y es algo súper sencillo de solucionar. Pero lo primero que tenés que saber es cuál es el real problema. Así que para mí va por ahí. Y si te dicen que, que no, les, no se están sintiendo como jugando, tal vez... De nuevo, reducir un poco la cantidad de tiempo que están jugando o las veces que juegan por semana. O eh, vos mismo intentar cambiar tu estilo, modificar algo en, lo que, en la forma que describís o, la, o cómo es la aventura que te estás llevando. De nuevo, son todas esas ideas, pero vas a necesitar saber desde ellos qué es lo que les pasa. Ajá. Creo que me salió una pregunta, ¿eh? ahora, ahora vamos a ver. Egremio de Antulio, si eso se me preguntar. Ah, está, está respondiendo. <risa> A ver, creo que me salió una pregunta rápidamente. Uh... Bueno. A ver, ¿de qué es? De Goblin Swarm. Vamos a leerla de acá. Una pregunta. Estoy en un grupo de rol en donde tengo dos extremos. Uno de los extremos le gusta jugar con muchas opciones para ir el juego por donde quieran. Y al otro le gusta ir con una sola opción. Y todo para adelante. ¿Qué hago? balancear. A veces mostrar una cantidad absurda de opciones y a veces hay pocas o oh, una sola. Si bien lo que les gusta a los jugadores es algo que te tiene que ayudar a dirigir y a crear la aventura y la historia y a, y a narrarla, pues no es imposible eh, poner contentas a cuatro personas a la vez con las cosas que pasan. Así que, algunas personas van a encontrar situaciones en el juego más, más entretenidas otras, es así de simple así que trata de ir jugando con el tiempo que le dedicas a cada cosa va a haber sesiones donde los jugadores van a tener tantas opciones que no van a saber qué hacer, les va a complicar elegir y va a haber opciones en las que hay un solo camino, hay un solo puente y lo tienen que cruzar y así es, los jugadores también tienen que saber ceder eh, esta cosa, tienen que saber decir bueno, no soy, no soy la persona más importante del grupo Nadie lo es, así que tratemos de pasarla bien todos. Y a veces tiene que ceder un poco el lugar. Nada más. Volvamos a donde estaba antes de que me pierda de nuevo. Perdón por saltarme la pregunta. A ver, ¿dónde estamos? Vaquero. Un golead guerrero rúnico puede golpear un... con árboles o una espada gigantísima. En su estado de gigante, y de ser así, ¿cuánto dañaría? Creo que en la explicación del hechizo agrandar te dice cuánto... Cuánto... Sube la categoría de daño Yo usaría eso para la medida eh, Sí, definitivamente Chillito Vengador 27 Realmente estoy jugando con un bardo de la creación Y encerré a un Ethercap empujándolo con Telekinetic ah, La jaula le vida, Golpea el resto de los enemigos Suena eh, divertido ese bardo Muchas, gracias. Estuve leyendo y viendo videos de ITD, Trastorno de Identidad Dispositiva más llamado personalidades. Bueno, el punto sería que el personaje tendría diferente clase dependiendo qué personalidad esté jugando y que el cambio de personal lo haga el DM cuando le pinte. Sería muy comodín, pero creo que sería divertido jugar. ¿Vos qué opinas? ¿Qué decís? ¿Que ¿Se puede jugar en D&D? ¿Cómo lo harías vos? Yo estoy requemado. Siento que si bien, digamos, el DM tiene la opción esta de hacerlo cuando tiene ganas, como que este, el DM tiene un montón de responsabilidades más, además de estar atento a, a la persona y a tu personaje. Y mi problema con esto es que... Suena divertido, ¿eh? Suena divertido y tal vez no todas las personas quieran hacerlo, pero cuando un personaje tiene la posibilidad de ser múltiples personajes, como que le saca a los demás un poco la... La atención, es, es difícil eh, la cantidad de rol que tiene cada uno o, o, o lo que va a hacer si sí, tenés un personaje que, digamos, tiras un, una rueda y cambia y cambia y cambia. Por otro lado, suena divertido, suena complicado, suena difícil. Yo me sentaría con el DM. Mucho tiempo a planificar cómo debería darse Cuáles son los sistemas Y qué es lo que hace el personaje Yo no, lo que sí no le daría clases diferentes Al personaje, para nada Es un guerrero que lo que le cambia Es la personalidad, pero ya cambiar la hoja De personaje entera cada vez que es otra persona No, si, si, si vos elegís mago Tuvo que haber pasado yo, años estudiando magia Y si es un guerrero, tuvo que haber pasado Años entrenando con armas Y si es un paladín, tuvo que pasar años en el templo Haciendo las dos cosas Entonces se va a perder un poco ese el sentido Como que las clases El requerimiento de ser nivel 1 Nunca existió entonces Para mí, ponerle que sea una sola clase Pero que tenga diferentes formas De llevarla a cabo no sé yo Tal vez si es un si Es un monje Puede tener un estilo diferente cuando pelea o, o cuando habla O si es un mago Está más concentrado en hechizos que hacen daño O de fuego, pero después cambia Y va con ilusión o algo por el estilo pero ya crearle hojas diferentes suena, suena demasiado. Como que se, se pierde la razón de tener una clase. De Taiwan One. Pasé como 3 streams distintos sin cambiar nada. Buenas noches, maestro. ¿Cómo lo... hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Espero que estés bien. Digamos. <risa> ah, acá está la pregunta esa. Ya respondí la de Goblin Sword. Sigamos, sigamos, sigamos. Tiene que haber una pregunta. Me encanta que estén charlando todos por acá. Está buenísimo. Veo ahí mu mucho intercambio. Bien. Eh, Andrés, ¿qué opinas de un personaje campeón? Me hice uno para mi primera campaña larga, pero no sé si tenga mucho margen de mejora. El campeón era el guerrero que hace mucho daño, ¿no? Que... que ah, campeón. Suena de un personaje súper, súper interesante si lo, si lo llevas vos con ganas, ¿no? La clase. Va a ser exactamente lo que dice la hoja Pero el personaje va a ser exactamente lo que vos hagas Va a ser la forma en la que crees personaje Vos podés hacer que sea un campeón solo porque Él lo dice la clase Y tira los dados de daño Y el crítico, etc. O podés ser un campeón Porque salvó un pueblo de una desgracia O ganó un torneo de combatientes Para vengar a su amigo Podés ser un campeón porque Se subió al caballo del general Y lideró tropas Es la forma en la que vos quieras que sea el personaje. La hoja está buena. La clase está buena. Todas las subclases están interesantes. A mí me gusta mucho el maestro de batalla. Pero porque hace cosas locas, no. Pero el campeón está bien. Alex24. ¿Elegir una sub... Al elegir una subclase debo escogerla porque también se acomoda al lore de mi personaje. O a lo mejor a nivel de mecánica. Es algo que vos decidís. No está mal seguir ninguna de las dos. A veces está bueno que tal vez personaje, qué sé yo, supongamos Era un ladrón Pero como fue avanzando en la historia sus habil Las habilidades realmente que le venían bien Eran de atacar por la espalda O matar, así que Vos pensaste que iba a ser un, un simple ladrón Pero no, se está convirtiendo en asesino Y vos decís, sabes qué? Sí, voy a seguir este camino O eh, Decís, no, pará, no me gusta la mecánica de asesino Quiero que sea Pachín, bueno, también sirve no no hay realmente una, una razón mejor o peor eh, Lo que sí, yo te recomendaría que ponga las dos en pesos Si te gusta una mecánica que sea de una manera Anda por ahí Y si te, gusta, te gustaría seguir por el lore, anda por ahí también En el peor de los casos, le decía a tu Che, mira, pensé que esto iba a ser de una manera y no me gusta ¿Podemos cambiarlo? Yo diría que sí Si, si, si pasó que llevo una sesión, no hay problema Digamos, CX009. Hola. ¿Para calcular el nivel de dificultad de dungeon se calcula por encuentro o se tiene en cuenta en todos los monstruos, trampas y agotamiento? <risa> Esto es algo que respondimos ahora. Eh... Yo tengo en cuenta, así, el general más o menos de las cosas que quiero que pasen adentro. Monstruos, trampas, eh... largo del dungeon, eh, la forma en la que está distribuido. Porque a veces, supongamos que es un sistema de cavernas, no es muy complicada no hay... Muchos pasillos ni cosas que suben y bajan. Pero ahora, si es medio laberíntico, ahí probablemente los jugadores pasen mucho tiempo y recorran. Y es importante saber por dónde pasaron y por dónde fueron. Ahí vas a poder elegir mejor la dificultad del dungeon. Yo tengo en cuenta todo. Hey, perdón, bien que se suscribió, Silence Blue. Muchísimas gracias por suscribirte. Perdón por leerlo ahora, estaba ahí metido en la. en la. Eh, estaba metido en. Uff, las respuestas Muchísimas gracias Señor Dave ¿Es abusivo introducir voces en una campaña? Tengo 14 voces con cr 21, 30 en una campaña En el infierno delante Es para representar a los 9 príncipes demonios Y otros personajes del infierno Si Si la curva de experiencia Y, y el progreso de los jugadores Va con la, con la forma en la que vos introducís Los voces, creo que no hay problema ¿no? Pero si ahora, si vos le pones un un monstruo CR-21 a un grupo de personajes a nivel 5 Pueden pasar pocas cosas O los terminás matando a todos O tenés que forzar vos el, A que el monstruo se debilite Para que ellos ganen O algo por el estilo Cualquiera de las dos suena mal Las dos te van a terminar la partida así rápido Así que si vos creás una, un, algo progresivo Voces más fáciles al principio Y que vaya escalando en dificultad Va a estar bueno si los tiras todos de una va a ser complicado. Chirito Vengador, ¿cuál es tu gremio favorito de Ravnica? Buena pregunta. Eh, me gustan los Iset, que tiene, son artífices directamente. Y eh, los Dimir. Los Dimir me encantan. Por, un, por, una, por una frase re que tiene una carta que... Era sobre la casa de ellos y la frase era tipo, en la habitación sin paredes se reúne el gremio que no existe o por estilo. Digamos ahí. A ver. Vaquero, si quisieras hacer un hechicero de hielo, ¿qué conjuros recomendarías? ¿Y qué subclase de hechicero estaría buena? Esto lo charlamos en la clase de, en el video de la clase del hechicero. que está el piromante. en, en Calaesh. Que es un suplemento. Vos podés. Eh, vos podés. agarrar el piromante y. agarrar todas las palabras que dicen fuego y cambiarlas por hielo. Ya está. Y ahí tenés un hielomante. <risa> Creo que haría eso. Y después, bueno, podés eh, cambiar los hechizos que hice en fuego por los de hielo, qué sé yo. Eh, bueno de frío está. Tormenta de hielo. Rayo de escarcha. No me acuerdo los otros. van <ríe> por ahí. Había uno, creo, armadura de agatis, era No sé por qué. Siempre se me hizo de frío. ¿Tenemos una donación? ¡Hey, vaquero! Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esa donación. No, perdón por no leerla, pero creo que no me están apareciendo. Siento que el cuadro de alertas no está, no está funcionando bien. Lo voy a tener que configurar mejor, pero muchísimas gracias por la donación. Nos ayuda muchísimo todo esto. Eh, a, a Seguir construyendo y seguir teniendo tiempo para compartir y creando cosas. Eh, la verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De parte de todo el equipo. Qué grande. Voy a, voy a verificar que... Ah, no. No es una donación. Ok. Boo. Bueno. Una pena. Eh, qué, qué bromas molestas. A ver, ¿dónde están? Vaquero. ¿Qué sistema recomendarías para jugar partidas ambientadas en el espacio? ¿Y qué opinas del sistema de Star Wars de rol? Sí. Jueguen. Star Wars, Star Wars está divertido. Hay varios. Hay, hay varios. Está eh, al, al filo del imperio, creo que se llama. Uno de los últimos. O oh, de los viejos. El, el sistema de Star Wars viejos es bastante. Está bueno, pero es un sistema viejo, tipo la llamada de Tulu de Sien. Tenía que agarrar un montón de ADC y tirarlo. Eh, también para el espacio tenés... Uy, se me fue. Déjame... Tengo el nombre, ya tengo el nombre, ya te lo voy a decir. Obviamente están todos los de... Los de... Los, los modificables, tipo... Eh... Uy, se me fue No, estoy, quiero decir Gurt Pero también es viejo, pero está el nuevo Que es Fate, ahí va eh, Está Starfinder también Ahí está, ese el nombre que se me escapaba Que es Pathfinder en el espacio eh, Pero imagino que está modificado Un poco el sistema para que sea eh, Accesible, y divertido y dinámico Vaquero ¿Cuál es tu opinión de los dados personalizados en el sentido de sistemas que usan dados específicos con signos y cosas así? Está buena la pregunta, porque el otro día de hecho lo estábamos charlando con, con el grupo. Y... No está mal, es, es, se siente mal la parte en la que tengas que tener el dado, los dados específicos. Pero por otro lado, podés agarrar cualquier dado de esa, de esa categoría y decir, bueno, el 6 es el símbolo de fuego y tirar el dado. Y con eso es suficiente. Y es algo que, que los jugadores de rol siempre hicimos. No tengo miniaturas, tengo este muñequito de Star Wars. Bueno, tengo este Lego de no sé qué. Y ahora es mi personaje. Por otro lado, debe ser copado. Jugar con lo que te provee, lo que te pide el juego, ¿no? Eso siempre está bueno. Como tener los manuales y cosas por el estilo. Sigamos, sigamos, sigamos. Vieja escuela. Leí Vieja escuela, eh, no me acuerdo cuál. Estaba bien. Es un sistema súper simple, rápido, que va, que va, pum, pum, pum. Me, me pareció, no me acuerdo cuál leí de Vieja escuela. Pero bueno, ya... Eh, ya voy a, voy, a, voy a volver a leer alguna Vieja escuela. ¿Qué me parece Fate? Eh, los sistemas, esto es Gremio de Gremio Don Tulio, ¿qué me parece Fate? Los sistemas que son maleables me parecen geniales porque... A las eh, Le da a las personas que tienen ganas de jugar otra cosa, herramientas para hacerlo. Eh, porque ponele que vos querés jugar, qué sé yo, un juego de superhéroes, pero no te gustan los juegos de superhéroes que, que conoces, o tal vez no conoces ninguno, y tenés Fate y podés hacerlo. Todos estos juegos que hacen lo que vos, que, que, que vos quieras están geniales para mí. Vaquero, ¿qué sistema de dado te gusta más? ¿De 10, de 20, de 100 o de 6? Mm. Estoy muy enganchado con el de 10 de Vampiro ahora. Lo voy, a, lo voy a hacer. Vaquero 820. Probablemente lo hayas respondido mil veces, pero ¿qué opinas de crítica al raro? Yo apenas y sé de ellos, pero me da curiosidad. Eh, mi respuesta es la misma. Eh. No solo el grupo, ves la dinámica del grupo que son personas que se llevan muy bien entre ellas, se conocen hace un tiempo largo. Y, y compartieron mucho tiempo jugando, antes de, de ser streamer siquiera Matt Mercer es un DM con, con mucha experiencia No solo jugando y dirigiendo, sino que también... Eh, creo que también son todos actores Todos... Son actores de voz, pero tienen que estudiar actuación y, y saben llevar a sus personajes Saben mantener una voz en el tiempo, son, son buenos jugando, son divertidos y luego lo seguís. Y lograron cosas muy copadas, como sacar su propio manual. Eh, eso está bueno. El manual de Wildman es sobre su aventura. Y es oficial dentro del universo de eh. DD. Eso es uno de los escalones máximos, me imagino. Eh, yo no, no lo sigo, veo cada tanto que hacen a ver qué está pasando. Como para estar al tanto o escucharlos un rato. Pero está buenísimo. ¿Te gustaría jugar... Eh, Alf Reyes. ¿Te gustaría jugar Cyberpunk 2077 o Star Wars de 6? Vamos con Cyberpunk. <ríe> no, no. Estuvo bueno Star Wars. Conozco gente que todavía lo juega en de 6. Pero ya fue. <ríe> Para mí ya, ya estuvo ya estuvo bien. Sistema de 6. Podemos dejarlo ahí. Porque era tipo agarrar un montón de... Cosas. Digamos. F. ¿Alguna vez has pensado en hacer trampolines... ¿Cómo lo hace el canal de YouTube de quinta edición? ¿Trampolines? No entiendo. No entiendo a qué te referís. Ahí me puedo explicar mejor. Sigamos. Vaquero, ¿cómo juegas a un Kenku? De nuevo, como que falta información acá. Vaquero, ¿cuál es tu tipo de vida favorita? ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola, pero... Tengo que considerar que me gusta mucho la soda. Sin sabor a nada. <risa> Carlos. Eh, Getard, ¿Para vos ¿Cuál es la diferencia entre el Paladín de la Venganza y de la Conquista? Está en los juramentos. Si bien los paladines son poderosos. Tienen esta parte que los guía o limita. Y es el juramento. El Paladín de la Conquista quiere, como dice su nombre. Conquistar a sus enemigos en lugar. o Que esa sea su victoria. El de la Venganza tiene un objetivo mucho más... Mucho más diferente Como que Si bien los dos pueden ser malos Creo que la venganza es el más malo Porque es mucho más personal El conquista quiere Que lo vean hacerlo Va a estar ahí Digamos Carlos Gutiérrez. ¿Cuál es la diferencia entre, principal entre un mago nigromante y un clérigo de la tumba? Además de que uno está en la retobar y el clérigo más melee. Y ahí está en las clases. El mago se la pasó leyendo libros, se la pasó practicando en magia de nigromancia, viendo cómo le salen, y, y seguramente leyendo libros de anatomía, a ver qué podía hacer, porque es la forma en la que se forma la magia de nigromancia. Y el clérigo consiguió sus poderes en base a la adoración del dios. El dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora soy clérigo. Me interesa lo que haces, me gusta tu actitud, veo que tenés potencial. Toma, estas son tus herramientas. El mago como que un poco se las ganó. El crío también se las ganó. No es, difícil, no, no es fácil para nada ser clérigo. ¿eh? Tenés que estar de voto, tenés que rendir culto, hacer sacrificios, estar ahí. Son caminos diferentes para más o menos un objetivo similar. CX-009 tu barba te da poderes mágicos? Esta es una pregunta que me hicieron mucho y yo solía responder que no. Pero hay. hay. hay una verdad, y es que. La gente te presta más atención. Es. Eh, no sé. cómo funciona, pero creo que es algo que socialmente está establecido. Eh, además, en el, en el rubro en el que estoy, de juegos de rol con mi túnica de M y mi barba larga eh, Siento que si algo me da mi barba es o vetaja en la tirada de carisma o un poco más de carisma Pero es lo que... Eh, eh, es lo que creo que da la... Eh, este bello facial eh, También fuera de acá, siento que... Eh, es probable que la gente me preste más atención eh, me vea, me reconozca más fácil, a eso me refiero, sobre todo en la calle, digamos. Ahí vi la pregunta de Goblin Swan. Ya respondí. Carlos, ¿alguna vez te has decepcionado un PJ tuyo o de alguno de tus jugadores? Es decir, te da muchas expectativas y esperaba que lo roleaba más de una manera y terminó siendo totalmente distinta? No decepcionado, sí sorprendido sí dije, ah oh, mira, nunca pensé que iba para, para ese lado eh, No, nunca me decepcionaron, creo Estoy pensando ahora Siempre me sorprendieron ¿sí? Eso sí eso sí pasa constantemente Que, que ah mira, eso era lo que... Bueno, interesante Pero como... Como yo siempre me pongo al lado de tirar opciones Y, y, y desafíos, y tirar ideas Y ver qué van a hacer como que hagan lo que hagan, voy a estar interesado en eso, así que. Así que no, no. Pero sí, sorprendido. Sí, sí, cosas como: nunca se me ocurrió esa parte. O, wow, no pensé que iba a ir para ahí. Bueno, sigamos la historia, a ver para dónde sigue. Algunas pensaban hacer trampolines, como lo hace el canal de YouTube de Quinta es, es básicamente un concepto de personaje de campaña que vos le das a tus viewers para que se inspiren a hacer personajes o campañas. No sabía que existía esto, esta herramienta o, o método. Lo, lo voy a investigar un poco y creo que está buena la idea, como para que haya más interacción. Gracias. <risa> Chilito Vengador 97. ¿Qué te parece un mago que solo puede acceder a sus hechizos mientras está dormido o los lanza haciendo sonámbulos? <risa> Suena re divertido. <risa> y molesto a la vez, ¿no? Para el resto del grupo. Uh, está bueno. Tal vez se tenga que lanzar a dormir a sí mismo para que funcione. Carlos. Yo dirigí un explorador arquero sin un brazo y le di una hombrera mágica que... ...indicaba un brazo mágico que le daba características de misil mágica a las municiones. Y lo podía usar la misma cantidad de veces al día que la mitad de su buena sabiduría redondear hacia arriba. ¿Vos qué opinas? Eh, Esta este es otra, otra pregunta que, que me hicieron muchas veces, digamos. Eh, personajes que sufren algún tipo de desmembramiento o pérdida de alguna parte del cuerpo y que se soluciona con magia, que suele ser la que pasan de idea. Eh, no está mal, no está mal. Es una buena una forma de, de, de, de arreglar el problema que tienen los personajes. Pero a veces también está la situación en la que tienen que pasar por esa parte, en la que... Bueno, a esta persona que, que es un alquiler Le cortaron un brazo, ¿qué hacemos? Y ver cómo se soluciona. Me acuerdo ver algunos animes de, de samuráis eh, Sin una madre, cosas por el estilo Que igual pelean bien Y, y, y, y sobrepasaban Sus problemas Y, y lograban la, eh, Superar sus obstáculos Y eso también se puede hacer en el rol eh, Sigamos Vaquero ¿Alguna banda que te guste? ¿Te gusta más el rock o la música tranquila? A, a, a esta altura de mi vida, como que... Es, depende del día, es mucho depende del día eh, cu Cuando más joven, estaba más tirando al metal o al, rock, al power metal, etc. Toda, toda esa gama Pero ahora es lo que tenga ganas, o sea, a, a veces me dan ganas de escuchar eh, pop del 2000 Y estoy con los Backstreet Boys, Five, Britney Spears todo el día, o si no Hoy estuve escuchando Nightwish, los viejos de, de, de Nightwish Tal vez mañana tengo ganas de escuchar algo más nacional Pero sí hay un par de bandas que, eh, que están buenísimas, que son, me encantan Que es Rage Against the Machines, gran gran banda eh, Sobre todo el primer disco, esto lo charlamos con Max el otro día Y Agustín creo que está. Eh, Rush, Rush, gran excelente banda Yeah. Después de muchas de Grunge y todas esas, todas esas partes Como eh... Pero ya Ay, se me fue la otra Bueno, va dependiendo Creo que la semana pasada tuve un par de días con el Linkin Park <risa> Va variando Gremio en Soy yo Pero es más divertido describir ambientes naturales En vez de establecimientos urbanos Puede ser, puede ser, seguramente eh, Es más desafiante Porque generalmente lo que pasa es que los jugadores Van a lugares únicos ¿No? Y... Tal vez van a un subterráneo y tenés que describir la, la iluminación del lugar, la vegetación del lugar y cosas por el estilo y es más divertido. En el urbano como que estás medio limitado por los edificios y la forma de, las, de los caminos y las calles. Pero todavía se puede buscar inspiración ahí. Podés buscar el estilo de arquitectura que tiene, tal vez detalles en los ladrillos. Eso se puede hacer. Sigamos, sigamos. Uy, se me fue. Se me fue. Acá estoy. Creo que estoy acá. acá. Vaquero. <ríe> si una partida un hechicero de magia salvaje tumba toda la party y al piso por bola de fuego random, ¿qué haces? Nada. Describo <ríe> la escena. y Pauso un poco la partida y digo, bueno. Tiene ganas y el jugando. Podemos a crear personajes de nuevo y ver qué hacemos. Pero si sucede eso, sucede eso, chicos. <ríe> eso simplemente... Carlos Gutiérrez, ¿cuál es tu opinión de los tatuajes mágicos de talla? ¿A qué nivel podrías entregarlo a tus jugadores como DM? Y ¿Lo permitirías como foco arcano o símbolo sagrado? A ver, vamos a responder de uno. ¿Qué opino? Está bueno, está interesante. Suena. suena cool. Pero también suena algo medio único, no muy común. No algo que podés ir a cualquier ciudad y tatuarte magia. Eh, imagino, imagino que. No me acuerdo cómo es en talla, porque leí muy por arriba. Pero que está muy de la mano de los tatuajes que, que se hacían las órdenes monásticas, creo. creo Porque ahora estoy acordándome de, de Quinta, de, de leyendo los Cinco Anillos, que tiene unos monjes que se tatúan eh, con tatuajes mágicos y le da habilidades. Eh, depende del efecto, el nivel al que se lo, se lo entregaría, digamos. Pero suena como... Para mí, al ser algo tan único... Siento que solo lo pueden conseguir en un lugar en particular. Así que tienen que viajar hasta allá. Y... Como que tiene que hacer. Tiene que haber un camino hasta ese lugar. ¿Y fuego arcano o símbolo sagrado? No. Porque siento que son cosas que tienen que manipular los personajes para... Lanzar el hechizo, y tal vez está, está buena la idea de tatuar de tu símbolo sagrado, pero si lo tenés en la espalda y es algo que tenés que manipular, como que se pierde un poco la, la utilidad del foco arcano o del símbolo sagrado. Al estar pegado a tu piel y no tenés que hacer nada al respecto. CX-009. Tengo la idea de que mis jugadores tengan una mascota al estilo de un goblin o algo así. ¿Cómo lo manejarías? Ten suerte porque Luciana siempre estuvo interesada en esta parte, sobre todo con uno de sus personajes anteriores. Yo los agregaba como NPC a la parte cuando ella lograba alguna, algún tipo de comunión. Y nada, estaban en el combate con ellos y, y, su, y eran atacados, se defendían. Eh, así A veces no tenían ganas de pelear y se iban. O se quedaban en algún lugar con otra persona. O, también está bueno porque les das a los jugadores. Ellos consiguen herramientas. No les das nada. Ellos consiguen herramientas para hacer. Tal vez tienen. Eh, qué sé yo. Un goblin. Y lo pueden mandar a espiar a alguien. Porque es chiquitito y sigiloso. Son buenas ideas, lo que sí Si vos haces esto, lo que suele pasar con las aventuras Es que a veces les da en especial a los, a los jugadores Para que los acompañen a hacer cosas Y si ellos van con Tipo su grupo de amigos son, de son tres jugadores pero son siete personajes No hace falta agregar NPCs Que los acompañen todo el tiempo, ya, ya son bastantes Uh, sigamos A ver A ver, a ver Pusimos, ahora recién lo revisé, está la alerta para las donaciones, gracias. Y bueno. Los Golgari, me había olvidado de los Golgari, está muy bien los Golgari. A ver, a ver, a ver. Señor Rey ¿algún consejo para hacer puzzles, acertijos en Dungeons? No se me ocurre nada original. Una de las cosas que encontré a la hora de hacer acertijos o pases y demás es que rara vez necesité saber la respuesta. Porque cuando vos haces algo con una sola respuesta, les, los estás encaminando a los personajes a, a hacer una sola acción. Pero si vos no tenés la respuesta, la respuesta puede ser cualquier cosa. Entonces los jugadores van a empezar a tirar ideas o a proponer cosas o a hacer cosas. Y vas a encontrar que puede haber más de una solución a esta situación. Y a medida que ellos vayan haciendo, diciendo cosas, se te van ocurriendo a vos formas de solucionarlo. Entonces, realmente no hay que complicarse mucho con esa situación. Vos presentás, eso sí, tenés que presentar un desafío, algo, lo que sea, y que los jugadores busquen la forma de resolverlo. Cuando son adivinanzas, cosas así, depende mucho más de la habilidad del jugador que del personaje. Eh, entonces se va a perder un poco la magia. Pero si lográs hacer un desafío... Eh, que involucre la habilidad de los personajes Va a estar mucho más interesante Pero de nuevo, no tenés que saber la respuesta no... Uy No tenés que saber Cómo se resuelve ese, ese Ese acertijo Vos dijiste una frase Y esperás respuesta de los jugadores De nuevo, no hace falta que sepa la respuesta Eventualmente alguno de ellos va a decir algo Que decís, che, eso suena bien, ya fue lo... Esa es la respuesta y listo Y como siempre vos vas a quedar como la persona Que preparó este desafío cuando en realidad hiciste la mitad del trabajo y ellos hicieron la otra mitad Así que no te, no te agobies mucho con esto de preparar la respuesta Sigamos, sigamos, sigamos 4DXY Yo soy nuevo y, y pues preguntas son re básicas, no pasa nada Perdón de ya Solo le das la idea de que otros juegos de rol te gustan Me gustan muchísimo, muchísimo Mi favorito es La Llamada de Tulu. Es un juego que me acompañó mucho tiempo en mi formación de DM Vampiros, ya lo hablamos Paranoia, me encanta eh, Es súper divertido ¿Qué más tengo? Acá tengo Aquelarre, Séptimo Mar Y Leyenda de los Cinco Anillos Gran juego de leyendo Leyenda de los Cinco Anillos eh, Y me estoy olvidando algunos, seguro Alguno así más independiente Sobre todo, ¿no? Uh, y hay otros juegos que conozco, sé de qué van la cosa, pero no, no los... No me senté a leerlos, no tuve tiempo lo que sea, que son, por ejemplo, eh, Over the Edge, que este, es de, de ciencia ficción. Um, Star Wars y, y los otros juegos que ya estuvimos mencionando. Uh, Vaquero. ¿Cómo adaptarías DD5 al espacio? No lo haría, no lo haría. Hay, hay muchos juegos del espacio, yo entiendo la comodidad del sistema de, de IDE, eh, es muy cómoda, es re fácil, ya lo aprendiste, no tenés que a, aprender de nuevo, pero la verdad es que aprender un sistema de rol es divertido, porque lo aprendes jugando, es algo que te gusta hacer. Hay, hay juegos dedicados, pero también lo que podés hacer si no es agarrar Star Wars de 20, eh, es muy simple. Probablemente tenga las reglas de 3.5, pero eso ya se puede cambiar sin problemas. A ver. Chilito Vengador97. ¿Tienes pensado hacer algún video o taller para mejorar la interpretación de personajes? Hicimos alguno, ¿eh? no me acuerdo cómo se llaman ahora. Eh, pero tienen que estar. Igual. Es algo que discutimos con las chicas. Y. Y si llegamos a la conclusión de que estaría bueno hacer un poco más sobre ese tema. Porque es algo que nos preguntan constantemente. ¿Cómo se rolea? Puedo mejorar mi, mi, mi interpretación y demás. Así que sí, está ahí. <risa> ahí veo. Bien, bien. A ver, a ver. Eh, busco preguntas. Mira, suelvo. Ah, ¿dónde estamos? Carlos Gutiérrez. Suena fantasioso, pero ¿vos invitarías a un actor de doblaje argentino que va a jugar rol? Sí, yo no creo que haya problema Como, como de nuevo mi, mi, mi problema con el rol es la agenda Ahora mismo mi única mesa es la Nurem Y no hay mucho más espacio Pero sí, estaría buenísimo Ver cómo, no solo eso, porque Al tener acceso a una persona así Vos podés preguntarle cosas Cómo mantener la voz sana Cómo mantener la, la voz limpia Cómo mantenerla en el tiempo cuando haces algo diferente Cómo buscarle detalles A la voz, tipo la risa, el llanto, etcétera. Sí, de una Seguimos uh, Ahí veo que están charlando sobre la no donación Vengador 97 ¿Has creado alguna clase de homebrew alguna vez? Y si no, ¿has, ¿has tenido algún concepto? Tuve algunas ideas No me acuerdo ahora exactamente cuáles eran Pero eran, eran, no eran ideas Muy, muy locas Eran, eran, eran cosas muy, muy básicas Ahora no se me ocurre ninguna Pero no, nunca me senté a crear Algo así, una clase o una subclase o algo En su mayoría fueron objetos mágicos O hechizos, esas cosas así Y Ankh3434 34. Quiero hacer una campaña con puros jugadores principiantes de D&D No saben ni cómo ponerle nivel a sus características Cómo los introduzco O más bien cómo enseño el camino del rol No Han jugado nunca el rol Ni han roleado Bien, Esto lo, lo dije antes Pero la idea es que Primero pases por la parte mecánica, vayas separando la, la información que ellos van a absorber Porque es un montón de información al principio Cómo funciona su personaje, qué es lo que realmente está pasando Entonces, que vayas de a poco Primero les vayas, les vayas creando el personaje y les expliques qué hace Les imprimas o les des en una hoja única todas las reglas de cómo funciona su personaje Y que cuando ellos quieran hacer una acción, le pedís que te lean la regla De esta manera... Todos van a conocer las reglas de la misma manera Esto ya lo dijimos Y el conocimiento se va a impartir a la vez Y a la hora de rolear, vos Tenés que enseñar con ejemplos Rolea tus NPCs Y que les hagan preguntas Primero preguntas sencillas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, qué es, cómo se ve tu personaje? ¿Qué tiene? ¿Para dónde va? ¿Tiene hambre y qué no? Eh... Un segundito Pero la idea es esa, ir de a poco Eh, ir de a poco No, no hace falta vol Volcarlos con, al, al juego así de una Y cuando no sepan resolver algo, guíalos Es revisen sus hojas Revisen las hojas de reglas Recuerden que hicieron antes Piensen, antes de venir acá Hicimos esta cosa ¿Qué pasó ahí? Y los va llevando, porque también está esa parte Aprender a investigar, aprender a, a Contar una historia, aprender a, a Llevar a cabo una quest, etc. <ríe> ya poco tiempo, ahí estoy viendo. Carlos, en mi campaña de verlo en la party a nivel 1 les pediré ir por carne para surtir la canecernia. Buena, buena aventura nivel 1. Me gustaría que se enfrenten a 5 lobos o 2 osos pardos o 2 jabalíes gigantes o un oso lechuza o una serpiente constructora. ¿Vos añadirías alguna otra bestia? No. <risa> no. Son, son una buena cantidad de monstruos. Te, te, haría un te desparramaría a las bestias, ¿no? Como no hace falta que esté toda la vez, pero sí. Vaquero820. ¿Qué opinas de las dotes raciales? Suenan cool. A mí me, me llaman... Hay unas de Drows que están muy copadas con la magia. Hay... Hay unas de, de... No me acuerdo cuál tenía alas. Suenan geniales. Suenan divertidas. Sí... ¿Tienden a ser un poco más aburridas que las otras dotes? Eso sí. Pero están buenas. Están buenísimas. Vaquero. ¿la cimitarra, la, ¿La cimitarra doble hoja es exclusiva de verón No sé. Si querés incluirla en tu partida lo puedes hacer sin problema. Eh, no creo que haya problema eso, de, con ese tema. Sigamos, sigamos, sigamos. León. De Don Tulio. León. ¿Pensaste alguna vez... Con el resto de los chicos hacer una tier list de sus clases, dotes y hechizos favoritos. Ya que no, no pensamos nunca. Pero no está mal. No está mal. Se nos, creo que nos han preguntado hechizo favorito en, en la taberna responde, pero hasta ahí. Chilito Vengador, ¿cuál ha sido tu libro favorito de DD, quinta edición? O sea, a, además de los básicos. Sanatar. Sanatar, eh, cuando lo vi. Me encantó. Me encantó Sanatar. Y. Y Tasha también es, es una de las cosas que siempre digo Son libros cargados de material para jugar Para dirigir Para inventar Los otros libros tienden a tener aventuras Hay eh, una gran parte dedicada al mundo En el que están seteados Pero Sanatar y Talla pueden ir en cualquier lado Pueden ser lo que vos quieras Puedes agarrar La mitad del manual y usarlo O no Y no hace falta digamos Nada más, a mí me encantaron esos dos manuales Sigamos, eh, sigamos, sigamos. No veo un montón de preguntas. Okay. Eh, gracias. el Voy a eh, contarles más rápido de lo que va. El DM responde es un stream que hacemos charlando de rol si tienen preguntas sobre juegos y demás. Eh, lo pueden hacer, los pueden tirar ahí yo la voy respondiendo en el orden que aparece. Vaquero, ¿cómo recomiendas ayudar a los jugadores a hacer el cambio... De ship de pasar de D y D a la llamada de Tulu. Bien. Una vez que el DM lee el manual y tiene un, un, una pequeña parte del sistema entendida. Lo mejor que podés hacer es que todos a la vez creen el personaje. Y lo creen parte por parte. No se tienen que saltear nada, no tienen que saltearse ningún paso. Van primero por las características. Se crean las características, se escriben las características y todo se, y, y se explica por qué hay cada cosa. En, ca, en la llamada Turo hay, no me acuerdo cuántas características, creo que son 8 o 9. O más. Y cada, cada característica tiene tres números. Así que hay que entender esa parte. Y después de esa parte vas a la, par, la, la siguiente, que es la parte de sanidad y de magia y demás. Y después vas a las habilidades, después vas a las armas. Y escriben todo, escriben todo lo que dice el manual. No importa si es eh, el equipo inicial, si es eh, la cantidad de peso que pueden llegar lo escriben todo, así lo saben bien. Y de nuevo, se imprimen las reglas, se hacen un machetito de reglas que ustedes pueden usar y, y de a poco van jugando. Traten de tener eh, hacer una, una aventura de investigación como las que se pueden hacer en D&D, pero en la llamada de Dulu. Porque lo más difícil realmente es... Aprender el sistema. Una vez que aprender el sistema, llevar la historia, eso sale fácil. Carlos, sería una copia de inspiración en Pero. Para el canal, añadiría un taller de creación de personajes y que cada capítulo crees un personaje con clase nivel 1 y lo subas hasta nivel 5 basado en la forja de los aventureros. Creo que recién dijeron eh, lo de los trampolines, creo que yo... Eh, que es una idea similar. Me gustó la idea. La, la vamos a investigar un poco y ver eh, qué podemos hacer al respecto. Vaquero, ¿cuántos años tienes? Yo creo que tienes 37, pero espero no pasarme. Siempre me paso, no hay problema. No tengo problema con mi edad, tengo 32. <risa> eh, Carlos Gutiérrez. Vos harías una aventura, campaña basada en Les Lutier? Creo que la persona capacitada del equipo de taberna es Luciana para hacer eso. Y los demás vamos a... <risa> vamos a no... Responder bien a todas las referencias que haga <risa> Pero siempre Siempre que contaba en alguna parte Me acuerdo una de unos pescadores Creo que en ese pueblo se puede hacer algo Porque además te dan dando mitología del lugar Y te explican un poco Y Y siempre sentí que Mastropiero puede ser un NPC Súper divertido Como el, el, el bardo que nunca terminó en la, la universidad Por eh, Puede ser Ah, sigamos. Acá está de Luciana. <risa> bueno, ahí veo que Luciana respondió a esa pregunta de Lelotir. Eh, Andrés, ¿has probado Day, Day Online o Neverwinter? Si sí, sí, ¿qué te parece? No probé ninguno de los dos online. el Neverwinter Winter jugué el 1, que es viejo, pero está buenísimo. Eso se lo súper recomiendo. Pero lo, los los juegos online no. <risa> sí, se olvidó el luz del tiempo. Así que ahora estamos hasta donde llegamos. Carlos Gutiérrez, ¿qué opinas de los conjuros vivientes? Bestiario de Horror, como Deme, ¿en qué lugar pondrías uno? ¿Alguno favorito? A ver. Creo que me acuerdo cómo son estas cosas. Eh. Ah, acá están los Living Spells. Yo los pondría como criaturas en lugares donde hay magia salvaje. Como que suenan originales de ahí. Suena divertido además. Eh, no sé si tengo uno favorito pero... Eh, sí, los pondría en lugares así. Chilito Vengador. ¿Qué te parece la idea de un Sorcerer de la Tercera que fue maldecido, haciéndolo físicamente un niño de 13, 15 años, pero con su personalidad un anciano amargado? Está buena la idea. Suena que se puede, se puede revertir lo que le pasó. Tipo, remover maldición puede ser una buena idea, o tal vez no se sé, tiene que... Hacer alguna acción o llevar a cabo alguna hazaña Para hacerlo eh, Además una vez que el grupo se adapte a, a las situaciones de Ah mira, tienen un pibe con ustedes Creo que eh, se Va a ser fácil, digamos Porque al principio digamos lo que le va a pasar es que Son cuatro aventureros de veintipico tal vez Que van adelante y tienen un nene Y se van a las misiones más peligrosas Pero ellos saben que el Enesi es este mago Que tiene la misma cantidad de niveles que ellos, etc. Eh, y tal vez lo puedan ayudar a revertir esta situación Por otro lado, si... Sí. Yo bueno, no sé si lo haría ¿Para qué revertir? <risa> el paquero se quedó sin preguntas ¿Por qué Tavi está tan desactivado? Eh, a esta hora ya duerme no, no, hay nada más Ahora cuando se termina todo Cuando desarmo el setup de la taberna del DEM responde se despiertan los dos gatos y empiezan a correr. <coughs> Señor David. ¿Qué razón de idea le gustan las apuestas de arrochar y gastar dinero? Necesito representar a los prodigios... A los pródigos de En el Infierno de Dante. Creo que lo podés elegir, eh. Sin problemas. O sea, le, los Tiflin tienen esta situación... Esta relación intrínseca con... Eh, demonios y esas cosas. Puede servirte. Pero después podés elegirlo. Tal vez Duergars, Drows. O alguna de esas razas de, de, de la infrascuridad eh, Pero no creo que haya... Eh, tal vez, tal vez eh, enanos puede ser Así... No, no, apuestas no sé Tendrías que... ¿Te podés inventarlo, podés decirlo vos Chilito Vengador ¿Crees que es buena idea darle un personaje de alto nivel a un jugador de tu mesa y darle un one shot? Malvado y después implementar el resultado De ese one shot a la campaña en curso Para hacer un villano vencer Uf. No entiendo lo de darle personaje Ah, o sea que esa persona Rolee al villano del one shot Suena divertido, eh Suena, suena algo divertido que se puede hacer Eh Yo, yo creo que lo, lo haría ¿sí? suena, suena una buena idea Como que Eh que estas personas decían, sí. Señor de, ¿qué raza es perezoso y gazán, De momento tengo Drow para Lugirian, Noble para la ira, Duergar para la codicia. <risa> Lo elegís vos, ¿eh? No hace falta que esté directamente relacionado con el canon del juego. Eh... No sabría decirte, ¿tal vez los Firbol podrían ser los más perezosos? No sé, porque también es la forma en la que yo los conocí. Eh. Ahí, está, ahí está la advertencia tarde de Luciana. No pasa nada. Por lo menos hay un montón de preguntas hoy. Eh. Vaquero, ¿cuál fue el último personaje que jugué? Creo que jugué. Fue el último. fue un. un agente del servicio secreto británico en una partida de la llamada de Tulu que dirigió Luciana. Eh, fue un one shot de esos one shots de cuatro sesiones. Estuvo divertido. Eh, vaquero, si te invitan a un one shot donde no importa el trasfondo, ¿qué te harías? Probablemente, o sea, la, la, la, la respuesta más fácil y, y, y para, para evitar la pregunta, de hecho, es ver qué hace el grupo. Pero eh, si me van a elegir, uh, tengo ganas de jugar monje ahora. A un monje divertido, o a un monje más dedicado por la parte de, de... Obviamente que va a ser difícil de rolear, ¿no? Pero de expandir sabiduría. Más el estilo de Airo, el, el tío Airo eh, de Avatar. La parte en la que él, él ayuda a las personas, no, no necesariamente pelea. Pero algo así. ¿Qué ceneo? Todavía no ceneo. <risa> Ahí vi el raid... A ver, alguna pregunta más. Eh... Veo, veo mucho cariño en el chat, gracias para todos. F, ya respondieron mi pregunta sobre los trampolines porque literalmente me tuve que ir. Eh, si estás ahí todavía, eh, suena, suena buena idea, lo, lo vamos a investigar más a ver qué tal es. Y, y vamos a ver qué hacemos al respecto, Pero claro. lo anotamos. está ah, ahí, listo, hasta ahí respondemos preguntas creo que está todo respondido hoy nos quedamos 20 minutos más uh. para cerrar el, el febrero el DM responde, bueno, antes de que se vayan quiero repetir los anuncios porque pasó un rato largo desde que los hice, así eh, están todos al tanto eh, ¿dónde están? acá están, primero ya estamos en Spotify, pueden encontrar todos los videos de Morita explica Lore, ahí nos buscan como la taberna de rol y creo que ya está la música también que hizo Max el próximo martes no hacemos nieblas de Anurim. Este sábado jugamos con Cristecas, eh, Ratas en las paredes. Seguramente va a ser por su canal de Twitch. Y tengo muchas ganas de jugar. Realmente me, cuando em, me empezó esta semana dije. Uy sí! voy a jugar rol el sábado. Estamos cerca de los 7000 suscriptores en YouTube. Así que si no están suscritos al canal de YouTube. Por favor háganlo. Los links pasaron por el chat. Si no nos pueden buscar como la taberna de rol. Y vamos a hacer un sorteo. Ya tenemos todo medio preparado. Eh, y espero, espero que se sumen Y en abril vamos a hacer un stream Del de torneo pvp de la taberna de rol Que toda la información está en nuestro discord Y si bien lo vamos a compartir por las redes sociales y demás Por discord es donde va a estar el intercambio la, la Adria que es la persona que lo modera Va a estar respondiendo preguntas Yo también voy a estar ahí Todos los otros temas moderadores también están si quieren saber o cómo se participa o de qué se va a tratar, lo pueden hacer por ahí. Y además, vamos, hacemos desafíos mensuales, que se llama la Taberna Challenge. Que todavía no lo compartimos por las redes sociales, pero salió del Discord. El desafío actual es... Eh, hacer un personaje de D&D, nivel 7, y lo más poderoso que puedan. Las reglas están en el canal, en el servidor de Discord. Así que si quieren participar, tienen tiempo para hacerlo hasta el domingo a la tarde. No me acuerdo a qué hora de la tarde... Pero están todas las reglas ahí y pueden hacer las preguntas ahí. Así que háganlo. ¿Algo más que me estoy olvidando? No, esos fueron todos los anuncios que teníamos. Quiero agradecerles por todas las preguntas que nos hicieron hoy. Pues fue, un día, fue, un día, <ríe> fue un día intenso. El tema responde. Estaba pa, pa, pa, respondiendo. Eh, muy, muy bien. Quiero agradecerles de nuevo por todas las preguntas. Por todo el intercambio que hubo ahí. Vi una charla súper interesante con... Sobre la pregunta, digamos, qué puedo hacer si a mi grupo no le gusta una cosa y otra que sí eh, Pero ahora, de nuevo, los voy a dejar con el outro unos segundos Unos pequeños segundos Y vamos a hacerle raid a escuelita de rol porque ahí cambiaron el raid Así que de nuevo, muchísimas gracias por venir Y los dejo con el outro unos segunditos